En este vídeo te voy a enseñar cuánto he generado con mi negocio online desde la India. Ahora mismo estoy en la India y voy a enseñarte cuánto he generado con mi negocio online. Quizás las cifras que veas para algunos les parecerán muy locas, para otros será una auténtica basura. Pero el punto donde quiero ir es que para mí son las cifras perfectas. ¿Por qué? Porque me hacen poder vivir la vida que quiero, poder mantener el estilo de vida que yo quiero. Y no solo eso, sino que me permiten, joder, pues para mí en mi caso, que mi, mi, mi, mi deseo o mi sueño es poder viajar, pues poder estar viajando, poder haber visitado más de 40 países. Y, y, y eso lo que he conseguido gracias a mi negocio online. Así que antes de, de meternos aquí, a que te enseñe todas estas cifras, vas a ver cuánto he generado y todo, te voy a actualizar la página para que tú puedas palparlo. Quiero que veas cuánto se puede generar con un negocio online. Porque veo mucha gente que, que habla de ¡Ay, hazte millonario de la noche a la mañana! Que un negocio online y ni siquiera tiene un negocio online. Y un negocio online no significa que tengas que vivir viajando y todo el rato de un país a otro, ¿no? Es el estilo de vida que tú quieres. Oye, pues tú prefieres pasar más tiempo con tu familia, con tu pareja. ¡Perfecto! Un negocio online no deja de ser el vehículo para lograr eso. Dicho esto... Debo confesarte algo, y es que no siempre generé la cantidad que te voy a enseñar. Yo venía de trabajar, literalmente en un trabajo que no me hacía feliz. Sentía como que mis días pasaban en piloto automático. Y un día decidí hacerme la famosa pregunta. ¿Esto que estoy haciendo ahora me va a llevar a donde quiero ir? Y la respuesta fue no. Y la respuesta fue no. Y entonces ahí cuando empecé a, a... Vale, hay algo en mi vida que tengo que cambiar. Porque lo que es algo muy loco es pensar que haciendo lo mismo vas a conseguir los mismos resultados. Y no... Y el mayor de los errores y lo que me pasaba a mí es que decías, bueno, ya mañana me pongo. Venga, ya ha ya, ya pasado. Y no decidir ya es una puñetera decisión. Por eso mismo decidí crear la Masterclass Crea Tu Negocio Online. Para esas personas que... que Joder, porque pues quieren crear un negocio online pero no saben cómo empezar. O no tienen una idea clara de negocio, no saben cuánto tienen que invertir. Por eso mismo decidí crear la Masterclass Crea tu negocio online. Que de hecho tienes el enlace aquí abajo. Empezamos dentro de poquito. Es una Masterclass 100% online y 100% gratis. ¿Qué vas a aprender ahí? Vas a aprender cómo crear un negocio online que te permita generar ingresos recurrentes desde casa o desde cualquier lugar del mundo con simplemente conexión a internet. Hay gente que prefiere hacerlo como yo mientras, va, mientras viaja, pero hay gente como, por ejemplo, pues tengo alumnas como Eva que prefiere hacerlo desde casa porque tiene una familia, porque tiene sus hijos y no quiere estar viajando, quiere estar desde casa, también es válido. Dicho esto, venta aquí el ordenador, esto que estás viendo aquí ahora mismo es Hotmart, en el desafío Crea tu negocio online te hablaré más sobre esta plataforma gratuita, tiene mucho que ver a la hora de crear tu negocio online. Aquí ves dos cifras, he puesto desde el día 16, del 1 hasta el 15 del 2. Vamos a... Algo importante aquí es que actualicemos, ¿vale? Voy a poner, venga, pues desde el 1 de enero a este el día 15, que es cuando estoy grabando. Aplicamos filtros y en euros son 5.415 euros y en dólares son 2.589. Más o menos unos... Vamos a poner como unos 7.500 euros. Desde enero hasta el 15 de febrero, ¿vale? En mes y medio... 7.500 euros. Actualizamos que aquí hay gente muy pillina que te pone una captura de pantalla, te lo edita. Actualizamos y sigue siendo la misma. cifra 5.415 euros y 2.589 dólares. Pero no solo eso. Vamos a que te abra otra de, tus, de mis cuentas. Stripe. vale Y hacemos lo mismo. Desde el día 1 de enero hasta el día 15 de febrero. Momento en el que estoy grabando esto. vale 1 de enero hasta el 15 de febrero. Actualizo aquí arriba y vas a ver conmigo, aquí en pleno directo, cuánto he generado. Mira. A ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero. Aquí lo tienes. 13.279,43 dólares. Desde el día 1 de enero hasta el 15 de febrero. Aquí lo tienes todo apuntadito. Todo apuntadito. ¿Vale? Vamos a actualizar la página para que lo volvamos a ver y en directo, que esto no es trampa ni cartón. Y además te tengo que decir algo muy importante. Volvemos, 1 de enero, 15 de febrero, y ya se carga automáticamente. Estas son transferencias previstas para el día 1 de marzo. 7.648 dólares. Es prevista porque cada día 1 del mes se me transfiere el dinero. Donde voy, o el mensaje que quiero transmitirte, es que al final... No importa tanto el, el ganar más o menos dinero. No importa tanto el trabajar más o menos. Lo que importa es hacer algo que te haya feliz, que te haga feliz. Hacer algo que te permita cumplir tus sueños. En mi caso, mis sueños poder viajar, poder conocer gente y lo estoy cumpliendo. Pero es que no solo eso, joder. Es que gracias a tener un negocio online, ahora mismo estoy aquí y me he traído a mi padre para ayudarle a lograr su sueño. ¿Cuál es su sueño? poder subir al campo base veresta. Y hace unas semanas atrás le dije, papá, tus sueño es este y quiero ayudarte a cumplirlo. Aquí tienes tu vuelo y aquí está tu expedición para que podamos subir juntos al campo base veresta. Y quiero que te quedes con esto. Quiero que te quedes con que, con que los negocios no solo te ayudan a generar mucho dinero, los negocios online, sino que también te ayudan a cumplir tus sueños y los de la gente de tu alrededor. Así que si a ti también te gustaría crear tu negocio online, joder, pues con el que poder generar ingresos recurrentes desde casa, desde cualquier lugar del mundo, tienes aquí abajo en la descripción el enlace a la masterclass Crea tu negocio online. En esta masterclass descubrirás cuáles son las tres claves para crear tu negocio online este mismo año. Con el que puedes generar ingresos desde cualquier lugar con conexión a internet. Si eres de los que prefieres generar desde casa, desde casa. Si eres de los que prefieres viajar, ¿cómo? Viajar. Pero todo empieza con un primer paso es haciendo clic en el enlace y registrarte. Chao.